Continuando con el módulo rectificado trifásico, vamos a ver una aplicación, el rectificador de diodo con carga RL, que quizás es uno de los más comunes utilizados. Entonces aquí tenemos la configuración, en este caso los tiristodos son sustituidos por diodo, como mi carga es pasiva, como podemos ver en la figura. El alfa, podemos utilizar las expresiones que vimos en el tema pasado para el puente rectificado trifásico controlado, sustituyendo alfa por alfa igual 0, y sustituyendo el valor de la fuente de corriente continua por 0. Vamos a utilizar esas expresiones, y a partir de ellas, deducir las expresiones para este puente. Entonces, básicamente, vamos a tomar dos condiciones. La fuente de C de la carga es 0, y el ángulo de disparo es 0. Si sustituimos, obtendríamos la expresión 19, que es la corriente en régimen permanente. Como raíz de 2b sobre z, seno de omega t menos phi, más el seno de phi menos alfa, sobre 1 menos la exponencial de menos pi tercios sobre tangente phi, por la exponencial de E a la menos omega t menos pi tercios sobre tangente phi. Podemos calcular la tensión media, en este caso nos dará directamente 1.35B, debido a que el coseno de 0 es 1. El valor medio de la corriente es directamente el valor medio de la tensión sobre R, es decir, 1.35B sobre R. El valor efectivo va a ser raíz de 2B raíz cuadrada de 1 medio más 3 raíz de 3 sobre 4 pi, que es la expresión que vemos como número 22. La corriente efectiva, igual que en todos los casos, tenemos que calcularla a partir de la definición. De la expresión de corriente que vimos en ecuación 19. Sustituyéndola dentro de la definición podemos calcular la corriente efectiva. Para este puente la corriente efectiva y la corriente media tienden a parecerse. Es decir que el cálculo de corriente efectiva va a tender al cálculo de, al cálculo de corriente media. Es decir 1.35B sobre R. Gracias por su atención y los invito a ver... El siguiente tema que es de carga resistiva capacitiva, que es el puente que más se utiliza a nivel industrial. Gracias por su atención.